Bien, llegamos al final de esta clase. Vamos a repasar un poco qué es lo que aprendiste. Primero, viste qué tipos de repetitivas existen, cuándo usar cada una y cómo se usan. Después, cómo se hacen condicionales complejos. Cómo se combinan condiciones simples para dar condiciones justamente más complejas y, de vuelta, en qué casos conviene usar cada una. Y por último, vimos qué es y cómo se usa una rutina. En la próxima clase ya nos vamos a meter un poco más profundo en qué es un lenguaje de programación, qué es un tipo de datos y qué es una expresión. Acá te dejo mis datos de contacto. Por si tenés alguna consulta, podés enviarme un mail, un tweet o usar el Slack del curso.